Orange Market, NOS, Taronchera, Ortiz de Hijos, Over Marketing, Emarsa, Tauroni, Teconsa, Naranjax, Esabea. Muchas de empresas implicadas en procesos molgreus de corrupción y todas ellas tienen un denominador común. Un millón de dos. Dos letras. P, P. Partit, popular, que sabe que una colección según, de delitos gruixuda sobre la investigación policial, contra la seguridad social, 30 millones de euros, insolvencia punible, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda cúpula ahora está detinguda por formar parte de un entramado empresarial en el ámbito de seguridad privada, según las paraules textuales de la policía, pero tiene beneficios ilícitos a través de actividades económicas de seguridad privada. Y neteja, a administraciones públicas. En 2008 va a ser el de la FE per 11 millones de euros. El 2009 per un conjunto de hospitales que abarcaba la FE y el general de la CAN pero 35 millones de euros. Y ha tenido permanentemente problemas. Y habrá que ahora si ha responsables. Responsables. Y no responsabilidades penales o judiciales. Que tenen tienen el su curso. Deberían ser ustedes mismos que no vamos a averiguar quién y cómo para traerlos fuera. Si no... Juanfer, en algún caso, como por ejemplo el de la CAM, si no están admitiendo responsabilidad y están poniéndose cómplices de eso. No pasa res, Vosotros dirán si así a esta y a otras comisiones que no. Esperemos que el próximo, los próximos cortes, haya una otra mayoría y no falte muchas comisiones de administración, para una, la comisión de la verdad de la corrupción del Partido Popular.